Chau amichis, difícil más, para el giorno de hoy un allenamento para meterte en forma, si a ti te manca el fiato, tú no hay, tú no hay la resistencia, voy a meterte en forma, está iniciando, ¿Qué medio que me lo que fares con estos ejercicios, son ejercicios per womini y perdona. Eh, si tú seis una persona que está iniciando, hazlo lentamente, progresivamente, vais saliendo, saliendo. Y si tú ya seis arenato, tú lo puedes hacer con più velocidad, en que cambiar el, cambiar, cambiar el tempo y el número de repeticiones. Vamos a hacer cuatro ejercicios. Tuto de fila, vamos a iniciar con el jumping ya. Dopo del jumping ya, yendo, eh, facho 10 mountain climbers. Dopo el mountain climbers, facho un barpi, eh, salgo y facho un skate de 4 de 4 de 4 metros. Y te va a ayudar a guadañarle la condición física. Ya, dopo de esto, puede meterle un poquito de ejercicio con mi, con mi pesi Pero el giorno de hoy, vamos a hacer estos ejercicios. Per meterte en forma, guadañar un poco de resistencia y condiciones físicas. Cuesta un ejercicio ideal. Per uomini, aunque perdona, no te dimenticare de escribirte a este canal. Vea, eh? da Pablo. Vamos a iniciar con un poquito de, de hidrataciones, que no manque la hidratación. Ah. Aproximadamente, cuesta dura de, 8, de 7 a 8 minutos. Todo depende la condizione fisica tua. Ok, perfetto, me do un pochino, me do un pochino in piedi. Me piego, me piego, me piego, me piego, me piego, ta ta ta. Ta ta ta. Ok, ok, ok. Perfetto, perfetto. vamos a iniziare qua. Inizio con 10 10 jumpin' jack. Perfetto. Preparati. 3 2 1 via, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Escendo, dale, dale, 10. Montan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Descendo. Ta. Forza. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Nuevamente. 1 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Eccendo, dai, dai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va, va, va, al va, al terzo. va, terzo va, va, va, va, va, va, 10, accendo, altri 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. diamo il al quarto. 5, 8, 9, 10 e scendo si va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta ta andiamo andiamo al quinto andiamo al quinto al quinto al quinto al quinto 1 due, tre, quattro, sei, sette, otto, nove, dieci, al quinto, al quinto, dieci, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, diamo sei, tre, quattro, cinque, sette, otto, dieci, scendo dai, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, va, va, va, al settimo dai, uno tre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forza, forza! uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci Ah, ah. Cosa? Ah. Otto, otto otto uno Quattro cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. 10 uh! Forza! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ah! in più, Due, tre, quattro, cinque, sei, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ah, ah, ah, ah, ah, Sì va Dieci Dieci Due uh. Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta No es tanto fácil, pero habíamos rayunto nuestro objetivo. Como he dicho prima, puedes iniciar piano piano, puedes variar, puedes aumentar el número de repeticiones, aunque el tiempo, aunque la distancia, todo depende de tus condiciones física. Gracias miles a todas las personas que guardan con este canal. De core, Pablo, te aspetto. Para el próximo entrenamiento, solamente tres ejercicios de gambe, de core Pablo.